sufrir en silencio. Es difícil sonreír cuando el alma solo quiere llorar. Todo nos perturba y la soledad ataca otra vez. Se nos muere el alma, se nos quebranta el corazón, y no hayas motivo ni razón por la cual seguir. Te encierras en tu cuarto, lloras bajito, pero dices que estás bien. Ya no quieres fingir, ya no quieres sonreír falsamente. Pero es lo que dicen que es normal. Pero, por un momento, llegando a la madrugada, puedes ser tú. Tal vez tu sufrir sea por ver sonreír a una familia, o simplemente no encuentra sentido a esta vida absurda, la soledad te acompaña, a pesar de estar con tanta gente, sabes que se irá, sabes que pasará, pero no sabes cuánto vas a aguantar, es un martirio, vivir es sufrir, tus noches, tus madrugadas, tanto son tu solución, como son de lo peor, Has cansado de fingir, de sonreír, y quieres acabar con esto. Y lo respeto, pero has de saber, que lo que tienes, lo que vives, lo que sufres, es solo depresión. Tu dolor, tu sufrir, tu vivir, tu cansancio, solo es parte de una enfermedad que afecta y sigue afectando a más de 300 millones de personas en el mundo. Y es tratable, no curable, pero tiene salida. Y no, no es la manera sencilla donde cuelgaste una silla. No amigo, así no es. Pero si ya lo decidiste, solo te pido un favor. Aguanta, pide ayuda, no estás solo, hay gente que se preocupa por ti, yo me preocupo por ti, estoy aquí para ti, escribe, yo te ayudo, porque yo ya lo viví, porque sé cómo se siente, y estar vacío es horrible, escribe, yo te ayudo, si hoy no encuentras salida, has de saber que, que te quiero, que eres muy especial. No tienes la culpa de nada, todo va a pasar. Si el video fue de tu agrado, me gustaría me lo hicieras saber. Se despide de ti.